La semana que viene hay una cumbre de la OTAN en Madrid, hay movilizaciones en Europa y en el Estado español, y bueno, también va a haber dos movilizaciones aquí en Pamplona, en Iruña. Y bueno, lo que hemos querido es presentar estas movilizaciones. Va a ser una manifestación el día 25, el sábado 25, a las 12 del mediodía, desde la Plaza de los Chistus al Parque de la Insumisión. Donde terminaremos con la actuación de los Bersolaris, Mayal en Lujambio eh, y en legarra eh, Por otro lado, también el jueves día 30 habrá una bicifestación desde, el, desde la Plaza del Castillo a la Plaza Oscalarría de, de Berriozar, donde se terminará eh, la realización de un mural en contra del gasto militar. Eh, diseñado por el muralista Miquel Mendívil y bueno, todo esto lo hemos enmarcado con bueno pues con una multitud de, de apoyos por parte de colectivos sociales de casi todos los sindicatos eh, de Navarra y por otro lado, también nos ha parecido especialmente importante, pues hemos recibido el apoyo del movimiento pacifista ucraniano, que en condiciones muy difíciles, pues está intentando resistir allí a la guerra, impulsar dinámicas de, de paz, de, de desmilitarización y pide a la comunidad internacional que haga un esfuerzo por las vías diplomáticas y que cese el envío de armas que no hace más que alargar la, la duración del conflicto.